Licenciada María José Figueroa es referente del Centro de Rehabilitación en Kinesiología y Fisioterapia. Coméntenos por favor de qué se trata eh, este lugar y para quién están destinados. Es un lugar creado para el paciente adulto mayor que se encuentra dentro de la Casa del Cubinado en la calle San Martín. Este, al lado del colegio médico, donde la idea es que el paciente vaya a ser eh, atendido en tratamientos de kinesiología y fisioterapia, donde se usa aparatología de última generación y tratamientos de masoterapia. También contamos ahí con un gimnasio terapéutico, donde el paciente puede complementar su tratamiento kinésico con la rehabilitación en el gimnasio. Todo esto es controlado por una enfermera que toma las aptitudes físicas que tiene el paciente antes de ingresar y se desenvuelve todo dentro de un mismo sector. Eh, la idea es que todos los pacientes pasivos que tienen patologías crónicas puedan resolver en un solo lugar todo su tratamiento. ¿Cómo es el trámite que tienen que realizar para poder asistir al centro? El trámite es el pedido médico, una descripción técnica del diagnóstico, concurren al centro de rehabilitación, ahí son evaluados por los kinesiólogos cuál va a ser el tratamiento, tanto en la temporalidad como en la realización del mismo y posterior a ese vuelven otra vez a la consulta con su médico. ¿Aquellos afiliados, están destinados afiliados del Instituto de Seguros solamente? Sí, hoy en día solamente es para los del instituto. La idea es que una vez que veamos no es cierto, la proyección de este centro, se abra a otras obras sociales. Eh, aquellos afiliados que no presenten patología médica, ¿no? digamos alguna indicación clínica, ¿pueden asistir a hacer eh, actividades de recreación? Sí, eh, los pacientes que no tengan eh, un pedido médico pueden concurrir a hacer la parte de gimnasia donde el profesor eh, da eh, dos veces por semana o tres veces por semana distintos tipos de gimnasia. Eh, ¿Algo más que quiera agregar acerca del funcionamiento del centro? La idea es que el paciente no deambule eh, viniendo al instituto, yendo al centro de rehabilitación, solamente se presenta con su pedido médico por el centro de rehabilitación, que está en la parte de atrás de la casa del jubilado, y eh, online autorizamos las sesiones, es decir, que se resuelve todo en un solo momento la práctica. Nuestro horario de atención está abierto de 8 a 13 y de 15 a 20 horas en el turno tarde.